Finalmente dio negativo, por lo tanto no había otra posibilidad El Nova tenía que ser el papá de Ramiro Lo tenemos en, La tenemos en comunicación, Ailén Díaz, bienvenida a la tarde ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos, Ailén? Bien, o sea, ya era lo esperado, no es sí. sorpresa Pero bueno, el papel la acompaña a la palabra Así que, nada, muy contenta sí. Por mi hijo, más que nada, y por toda la gente que... Eh, en algún momento pues, cuestionaba la idea de si era o si buscaba fama o si quería otra cosa de por medio, cosa que no, era así. Claro que sí. Así que nada, muy contenta. El ADN me lo dio la mamá de Lautaro, no me lo dio el padre. Sí, Irene, claro. ahí se abre la primera duda, porque hasta el momento nosotros, bueno, no es que seamos especialistas en ADN, ni muchísimo menos, pero sí somos el programa que toma esta, esta cuestión como, como alma mater de... De, de, nuestra, de nuestras historias y hasta donde sabíamos solamente se podía realizar el ADN por la rama paterna Mirá, por eso nos sorprende eh, que el mira. ADN finalmente lo hayas hecho con la abuela de tu hijo te explico Vanessa. en Argentina eh, no hay muchos laboratorios que realicen con certeza el ADN eh, de rama materna, entonces eh, con Vanessa nos pusimos de acuerdo en un laboratorio sí. que mandó las muestras a Estados Unidos sí. eh, ah, bueno. y Bien. el ADN se hizo eh, en Illinois eh, y lo mandaron hoy recién media mañana aproximadamente sí. Bien. el estudio ah, no se realizó cuando acá se quiere, ¿no? Cómo Diego, ¿Cómo? Es fácil, es cuando se quiere, ¿no? Sin duda, sí, claro. Cuando hay buena intención de ambas partes. Se lee, sí. ¿no? Pero el padre, ¿no? el padre nos mintió entonces. Daniel sí. Coronel dijo que él había aportado material genético. No, no, él aportó. Vamos a preguntarle a Ailén. Ailén, a ver, aclaranos cómo fue esa situación. Porque nosotros hemos hablado con el abuelo de tu hijo y nos había contado que el, la muestra de ADN la había dado él. Contanos cómo fue, Aylén, por favor. No, yo con él había averiguado para realizar, fuimos ah. a averiguar. Pero el ADN no se realizó, digamos, averiguó el tema de precios y demás, eh, porque hay muchos laboratorios que realizan. Entonces, él habrá creído, calculo yo en su cabeza, sí. que con eso, no sé, se había realizado el ADN. Con, de, digamos, pero de una, realidad, que pero no. de una averiguación... A que te extraigan una muestra de ADN hay un recorrido largo. A ver, es, por eso, por eso hablábamos la semana pasada anterior con Vanessa. Le preguntábamos a Vanessa y sentía que el Rana era un oportunista. ¿Por qué? Había <risa> habido. No te, había, te explico algo. Había fuertes, esta, esta posibilidad que cuente, Dame un segundito, Ailén, que ya te, te cuento. Le estoy contando a la gente un poco para que entienda de qué se trata. Porque, como bien dice Ailén, eh, tuvo la intención, averiguaron, pero no hubo ninguna él ah, dijo en un momento que le habían sacado un hisopado un hisopado en la boca lo dijo en una nota sí. Sí. y eso terminó por supuesto enojando porque no fue así ah claro, no enojó a Vanessa provocó a Vanessa todos. con eso Vanessa hizo el móvil con nosotros el 13 de febrero sí. y el 14 de febrero lo hicimos con el Rana el primer móvil con Vanessa, cuando la fuimos a buscar para la tarde, ella mantenía todo en secreto, pero la comunicación directa la hacía. ¿Te puedo decir algo? Lo que importa, mira, siempre decimos lo mismo, lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se hace. Oh, en este claro. caso, muchos la criticaron a Vanessa, la señalaron, la acusaron. La realidad es que la única que hizo, se movió en silencio, y hoy tiene inclusive la propia Ellen de mano de Vanessa. Este resultado es justamente ella. Totalmente. Bueno, sin quitarle mérito al esfuerzo que hizo este programa y por supuesto a la propia Elen, sí. que, que estaba en la de los derechos fundamentales. contanos cómo fue, porque hasta donde sabíamos había una relación bastante tirante, tensa, este con, eh, con la abuela de tu hijo, con Vanessa eh, Aranda. ¿Cómo fue que conversaron y ella accedió a hacerse esta prueba de ADN? Mira, primero te aclaro una cosita que es por lo de bueno, la otra persona que supuestamente se había hecho el ADN. Sí. Uf, bien. El día que Mi nosotros abuela. averiguamos fue un día viernes. Sí. Un día viernes. Pasó el fin de semana, el día lunes yo estaba haciendo trámites y me encuentro con la noticia de que me habla Vanessa, me dice, "Vos sabés? no, me habla Abril, que es la hermana de Lautaro. Dice, sí. ¿Vos sabés algo de esto?" No le digo. Entonces, el señor, el día viernes estuvo conmigo y con mi hijo, porque yo se lo, se lo presentaba, se lo llevaba. Sí, sí. Y el día lunes, sin siquiera preguntarme, Ahí y... Sí, Ailén. Eh, y al la... Sí. Para... Se, se entrecorta. Ah. Ay, qué cosa. Ailén, a ver, nos escuchás bien. Necesitamos rechecar Hola, la sí. Ahí va. Dale, entonces, el día lunes... Eh, entonces, el lunes, él fue y mandó la noticia Exacto. al programa. Mm. ¿Y entonces? Entonces, ay Dios, eh, tengo la comunicación con la productora que está hablando con la otra persona que está en línea. Ah, eh, ahí, bueno, está, ahí está, ahí está, ahí está. resuelto, Dale, Entonces, Martín. el día lunes, él lo pasa en los medios. Si yo te estoy pidiendo que vos no digas nada, que todavía no lo hicimos, tenés que, si yo soy la madre de la criatura, y es su privacidad, ¿Sí? respetar lo que yo te estoy pidiendo. Pero ¿Qué? él, que ¿Qué hizo? Para fue y con todos los medios que él se había realizado un ADN solamente para la pelea entre padre y madre de quién iba a dar la muerte. Ahora, Ailén, ah. en base a lo que vos estás contando y en base a esto, este mal, mal, mal accionar de, del RANA, sí. ¿decidiste bloquearlo directamente para evitar cualquier inconveniente? Sí, porque eh, me habló como diciendo que no, que él no había sido, que, que yo era un, una maleducada. Ailén, bueno, o sea, necesito... Sí. Eh, déjame, por favor, hay mucha gente que se viene sumando al programa... ...y es una información muy delicada... ...la que estamos entregando en el día de hoy... ...necesito contarle a toda nuestra audiencia... ...que hemos recibido... ...porque somos parte de esta historia... ...y de esta trama hemos recibido... ...el resultado... ...el segundo resultado de ADN positivo... ...se trata del eh, Nova de Lautaro René Coronel... ...el cantante y músico de Cumbia 420... ...que trágicamente perdió su vida... Eh, en su motocicleta eh, se da a conocer la existencia de un nuevo hijo. Lautaro ya tenía una hija para quien supuestamente él trabajaba, juntaba su dinero, celebraba que le esté yendo muy bien en su carrera musical, pero esta niña tiene un hermano. Es Ramiro, Ramiro Alejandro Díaz, el hijo de Ailén Laura Díaz y Lautaro Coronel. Esta es la información que estamos compartiendo con toda nuestra audiencia en el día de hoy. Estamos en comunicación con Ailén Díaz, con la mamá de Ramiro, y también, no es un dato menor, sino tal vez lo más relevante en esta historia, es que la mamá de Lautaro Coronel fue quien entregó su muestra de ADN para cotejar los resultados, y hoy esta mujer también de alguna manera está celebrando que tiene un nuevo nieto que es Ramiro. Eh, seguimos eh, conversando con vos, Ailena, entonces me estabas contando... Lo bloquea, que, lo bloquea claro, lo bloquea. que bloquea sí, sí. al rana, al papá de ¿Y eh, Enova. Ya? Y eh, él me dice que él no había mandado la noticia y el día martes sale en el móvil. Ahí me enojó, sí. se multiplicó, sí. eh, habló con Vanessa eh, y el día miércoles eh, yo voy a su casa eh, y vamos en uno de sus vehículos a realizar el ADN que lo pagó ella. Ah. Bien. Por eso insisto eh, en. El, en lo que A ver, nosotros tuvimos para que Buena se entienda cronológicamente flora. a la gente que nos está mirando. Tuvimos a Vanessa en el móvil, que de hecho apareció la señora del rana en el medio del móvil y fue. Bajo eh, el 13 de esto. febrero. 13 de febrero fue. Bueno, el 13 de febrero. Y apareció eh, la madre de la nieta mandándote mensajes a vos también. Exacto. Era todo un. Eh, pa pasaba que eh, había como diferencias y, y lo que afirmábamos de acá, porque por supuesto teníamos la información. Sí. Y lo que Ailén y la propia Vanessa interpretan, o bien interpretan, es éramos tres personas las que sabíamos esto, una sola persona puede haber roto este, este silencio y haber contado. Cuando contamos eh, lo del ADN con el RANA, Ailén, como bien nos cuenta, yo le consulto, bueno, síntesis, se, se enoja porque querían que sea algo privado, algo que por lo menos Vanessa sí lo pudo mantener en privado. sí. Y antes de empezar a trabajar, porque ustedes no se olviden que Vanessa estaba de vacaciones y de hecho ahora está en su trabajo. Entonces para evitar inconvenientes antes sí. de trabajar, habló con, con Ailén y decidieron hacer este ADN. En el medio este hombre se ofende el 14. y eh, la propia Ailén bloquea al RANA entendiendo que es más importante hacer que decir y sobre todo que conoce lo que se dice. Es mentira. Mucho peor. Está bloqueado sí. y no... Eh, a ver... Vanessa el... está eh, haciendo todo. Como decía recién Ailén, ¿no? Lunes con Vanessa, el martes con el Rana. Y el Rana ya sabía que estaba en problemas. Porque cuando fuimos a hacer el móvil, él tenía la molestia de saber que no tenía comunicación con Ailén. Lo que estás diciendo vos, Ailén. El Rana perdió cualquier tipo de seriedad cuando dio a entender mediáticamente esta situación. Sí, sí, sí, sí. Además... Eh... Eh, yo pongo eh, en la tabla dos cosas Una, está la criatura que puede ser tu nieto Y dos, filtrarlo a los medios bueno. Yo creo que una persona sensata Que dice, la criatura Habla con la madre, como hizo Vanessa conmigo Me dijo, Aileen, vos querés eh, pasarlo, lo querés contar Contarlo, lo haces con tus manos sí eh, Bien. En mutuo acuerdo De las dos personas que, que dieron las muestras No, eh, solamente Ir y contarlo eh, No me gustó, tampoco es que Wow, había una super relación Cada sí. un mes mes y medio me enviaba un mensaje, él sí. no, encima me lo enviaba a la mujer